Cambió de color Ahí está el lanzamiento De la primera bola El día de hoy Y así atacaban Los cubanos, frederick Cepeda Se quedó cerca de venir a batear ¿eh? sí. sí, hubiera tenido quizá Una una, una última oportunidad para conseguirle Ese ciclo Pues pegó el triple en eh, El ¿Qué? ataque de la segunda entrada Este tiro fue pues a nadie, ¿no? Sí. La pelota quedó a la deriva, se colocaban 2 a 0 y en la misma entrada, la tercera carrera contra Yuneski Maya que tuvo también sus titubeos. En las dos primeras entradas como titubeos se siguieron presentando la defensiva de Dominicana. ¿Y qué tal Silino maneja estilo cubano y dice a Maya? Te vas al bullpen mañana. ¿Sigo? Yo estoy seguro que él va a estar en el bullpen sí. mañana. Solo tiene una un tercio. Sí, sí Poquito, este, no, no, fue, no, no fueron muchos envíos y, y de ser necesario. Tiene ese brazo ahí disponible. Y sí, Rodríguez lo regresó, ¿no? Mira, este control también estuvo muy, import, muy bueno, importantísimo, porque estuvieron a punto de desaprovechar. Corredor en tercera sin out por segunda ocasión en el juego. Era la sexta entrada y se acercaban 3 a 2. Toque de bola y vean lo que pasa. Primera base, escupe la pelota. Pitcher toma y en la desesperación tira mal la primera. Y, y aquí cambio de color es, el juego. Ese fue el cambio de color, ese fue el cantazo que verdaderamente Cuba no se recuperó después de ahí en adelante. Espinal pegando el batazo de hit con las bases llenas ahí se desempataban Se colocaban dos adelante los dominicanos, eh, carreras sucias que no permitieron, por cierto, los cubanos en la primera parte de esta serie del Caribe. Estaban cediendo ahí justamente anotaciones que resultaron claves. Seamos sinceros, eh, Águila cibeña Hoy le ganó a la selección cubana O sea, es el equipo de Granma Pero reforzado A más no poder, inclusive Ellos tenían en un centro deportivo A siete peloteros Ahí eh, preparándose Entre ellos se pedan y yo te digo, Mira, yo te digo una cosa Ver este, el desempeño Como dijo su manager El relevo no falló No hizo la función fueron seis bases por bola de esas seis se convirtieron en carrera la del error del lanzador en el disparo